Esas dos posiciones, el orgullo, la soberbia y la humildad de reconocer sus errores Ya hemos estado con, ¿ah? con el buen ladrón Humildemente reconociendo Señor, mira, perdóname y llévame tu paraíso No lo merezco, pero llévame Y Él me va a ayudar con esta palabra maravillosa que Él me da Con esta luz que Él me da Y veamos, ¿ah? nos estamos preparando ya para encontrarnos en esa semana preciosa así que ahora veamos qué parte nos toca de los últimos días de Jesús y la institución de la Eucaristía y en Marcos 14, 22 mira que nos dice que el Espíritu Santo nos ayude a ver esta palabra a hacer la vida y nos dice la palabra durante la cena Jesús tomó pan pronunció la bendición lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo tomen este es mi cuerpo como luego el cáliz pronunció la acción de gracias lo dio a sus discípulos y, vivieron, y bebieron todos de él y les dijo esta es mi sangre la sangre de la alianza derramada por todos les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios Aquí ese alimento, él sabía hermanos queridos, él sabía que éramos débiles, que necesitamos de él Y nos deja él entero y dice en la Eucaristía hermano no recordamos lo que pasó hace más de dos mil años No, se vive, es un sacrificio incruento, ¿qué significa incruento? que lo único que no tiene es el derramamiento de sangre hermano querido pero vuelve en cada Eucaristía, vuelve a pasar, Jesús a dar la vida por ti por eso ese amor en la Eucaristía hermano querido ojalá pudiéramos ir todos los días, darle gracias al Señor que está dando la vida por nosotros ya y no ir de obligación, hay que apure que este cura habla mucho que muy rápido hermano y vamos en ese momento de la Eucaristía, de la consagración si puedo encarne, adorar a ese Dios que está dando la vida por ti hermano querido, en ese minuto, siempre esa es mi fe esa es mi fe Él dice, haga y esos ruidos ese clavo que están haciendo no he querido pararlo hermano, he querido es recordar esos clavos que nosotros tú y yo vamos a hacerle al Señor cada acción nuestra, cada cosa nuestra que nos vamos por otro camino, es un clavo que le estamos clavando al Señor en el dolor. Que ese ruido me sirva para no decir hoy que molesto, sino que para pensar cuántos clavos tú y yo le hemos clavado hoy al Señor. Inco. Eres tú mi Dios incomparable. Incom Oh Esto.